Bueno, entonces, en eh, la clase anterior vimos al oscilador armónico con resistencia, ¿no? Que era, vamos a hacer un repaso rápido, de que es un oscilador tal que tengo un carrito, tengo la constante del resorte, está amarrado a la pared, y ahora no solo tiene la ley de Hooke, que es la que lo amarra a la pared, que es menos Kx, que es la fuerza que lo tiene detenido, sino que además ahora tiene una componente que depende de la velocidad, y es menos gamma por X punto. Solo es un problema en una dimensión. Entonces tengo que, la ecuación diferencial que voy a tener que resolver es MX dos puntos igual a la fuerza total externa que sienta, y la fuerza total externa que siente es la ley de Hooke, que es menos KX y luego menos gamma X punto. Entonces, nuevamente volviendo a decir que omega cero, que es la frecuencia natural de oscilación del resorte, es K entre M, dividimos, si dividimos toda la ecuación entre M, la ecuación que tengo que resolver es esta. X dos puntos más gamma entre M, X punto más omega cero cuadrado, X tiene que valer cero. Lo que se me ocurre de proponer como solución, pues es una exponencial, porque tengo la solución, la derivada de la solución, y la segunda derivada es de la solución. Entonces propongo como, como solución a la ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial homogénea, porque esto está igual a cero, va a ser x igual a e a la pt, donde lo que tengo que encontrar es cuánto vale p. Entonces, eh, derivo una vez, derivo dos veces, sustituyo en la ecuación, y entonces obtengo la ecuación P cuadrada más gamma entre MP más omega cero cuadrada igual a cero. Que esta es una ecuación cuadrática, pues que yo sé resolver, entonces P es menos A men, más menos la raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC, entonces P es menos gamma entre 2M más menos la raíz de gamma cuadrada entre 4M cuadrada menos omega cero cuadrada. Si se dan cuenta, aquí lo que voy a tener es una, voy a tener una solución, que va a ser la combinación lineal de dos, porque aquí tengo menos gama entre 2m más esta raíz, y luego menos gama entre 2m menos esta raíz. Y me doy cuenta que la raíz depende de gama cuadrada de la masa del carrito y la frecuencia natural de oscilación del resorte. Entonces, pues tengo diferentes casos. El primero va a ser cuando gama cuadrada entre 4m cuadrada sea mayor, que omega cero cuadrada, con lo cual esto me va a dar una raíz real. Luego, la siguiente va a ser cuando gamma cuadrada entre 4m cuadrada sea igual a omega cero cuadrada, con lo cual aquí voy a tener un cero. Y la siguiente va a ser cuando gamma cuadrada entre 4m cuadrada sea menor que omega cero cuadrada, y aquí entonces voy a tener un número menos, la ra menos una raíz, entonces me va a dar un número imaginario. Y eso va a depender de qué. De, cuánto, de que si la frecuencia natural del resorte es muy chiquita, muy grande o es igual a la resistencia que siente el, el, el sistema. Entonces lo que tengo, voy a definir a P grande como gamma entre 2M para, para no ir cargando tantas cosas y entonces me va a quedar que la solución pues va a ser una combinación lineal de E a la menos P más la raíz cuadrada de P cuadrada menos omega cero cuadrada T, más B por E a la menos, menos P, menos la raíz cuadrada de P cuadrada entre omega cero cuadrada. Y está donde ahora lo que tendré que encontrar, van a ser cuánto valen las condiciones iniciales A y B. Pero voy a hacerlo para cada caso. Entonces, primero voy a hacer el caso en que P sea mayor que omega cero. Que P sea mayor que omega cero, esto lo que me quiere decir entonces es que omega cuadrada entre 4m cuadrada es mayor que k entre m. Por lo que p cuadrada menos omega cero cuadrada pues va a ser mayor que cero y entonces yo voy a tener la suma de dos exponenciales reales, ¿no? Esa va a ser la solución general de mi problema y voy a llamar p índice 1 a menos p más la raíz cuadrada de p cuadrada menos omega 0 cuadrada y p índice 2 como menos p menos la raíz cuadrada de p cuadrada menos omega 0 cuadrada. Entonces la solución de mi ecuación va a ser x igual a a e a la p índice 1t más b e a la p índice 2t. Pero vamos a ver esto dado el valor de p qué pasa con p índice 1 y p índice 2. Si yo tengo P, aquí tengo menos P más la raíz de esto, que va a ser positivo. Entonces, P índice 1 va a ser mayor que menos P, porque aquí le voy a sumar algo, le voy a sumar a menos P a algún algo. Y ahora, eh, P índice 2 va a tener menos P menos ese algo, y entonces ahora va a ser menos P va a ser mayor que P índice 2. Entonces... P índice 1 va a ser menor que 0 y P índice 2 va a ser menor que 0. Entonces voy a tener que las dos, la, la, la suma de dos exponenciales negativas. Entonces, pues ahora tengo que encontrar cuánto valen las constantes A y B. Para encontrar las constantes A y B, pues derivo mi solución. Entonces digo, x va a ser P1E a la P1T más P índice 2BE a la P índice 2 tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, a la A y a la B. Le pongo condiciones iniciales y digo en T igual a 0, X es igual a 0 y B es igual a B0 y entonces encuentro cuánto deben de valer la A y la B. Si se dan cuenta, la A es B0 menos P índice 2X0 entre P índice 1 menos P índice 2 y la B es P índice 1X0 menos B0 entre P índice 1 menos P índice 2. El, el denominador es el mismo, entonces eso no me va a importar. Lo que me va a importar para saber cómo son A y B es cómo es B0 menos P índice 2X0 y P índice 1X0 menos B0. Lo que esto quiere decir es que si A es positiva, B es negativa y al revés. Si B es positiva, va, A va a ser negativa. Entonces lo que voy a tener es que la solución general a mi problema va a ser X igual a B0 menos péndice 2X0 entre P índice 1 menos péndice 2 e al apéndice 1T, más apéndice 1X0 menos B0 entre apéndice 1 menos apéndice 2, el apéndice 2T. Entonces, lo que voy a tener entonces es, tengo A, que va a ser, la tomé como positiva, B la tomo como negativa, voy a tener A multiplicada por un exponencial decreciente, entonces inicialmente esto vale A y según va pasando el tiempo esto va creciendo y voy a tener AB multiplicada por un exponencial, exponencial decreciente, que va a ser esta verdecita, y entonces esto, lo que voy a tener que hacer al final es sumar esta más esta, y lo que me va a dar va a ser este comportamiento, ¿no? Entonces, esa va a ser la gráfica de cómo se va a mover el carrito respecto al tiempo. Entonces, eh, el segundo caso, vamos a ver qué pasa con el segundo caso es un caso crítico y es un caso crítico porque si se dan cuenta la solución que yo tenía era x igual x igual a e al apéndice 1t más la al apéndice 2t pero tengo que p es igual a omega 0 eso quiere decir que esto es 0 y esto es 0 entonces que la solución se me va a convertir en x igual a a e a la menos pt, ¿verdad? Y solo tengo una constante. Entonces, si se dan cuenta aquí, si yo tengo que el carrito está en una posición, pues puedo determinar cuánto vale la constante. Y no necesito saber la velocidad a la que va el carrito. O al revés, si me dan la velocidad, no necesito saber la posición del carrito. Entonces, obviamente, esta no es la solución general de esta ecuación, ¿no? Porque... Si yo sustituyo en t igual a 0, pues digo, x es igual a x0, pues x0 está y ya esta es la solución. Y no depende de la velocidad. Entonces, en realidad, esa es una solución particular de la ecuación. Vamos a ver cómo resuelvo este problema. Pues voy a tratar de encontrar una solución más general de la ecuación. Entonces digo, en lugar de que x sea una constante por e a la menos pt, propongo que x sea una función por e a la menos pt. Entonces, si propongo eso, pues saco la primera derivada, ¿no? Saco la segunda derivada, lo sustituyo en la ecuación diferencial, porque tiene que, que ser solución de la ecuación diferencial. Puedo dividir todo entre a la menos pt, me queda que f dos puntos más omega cero cuadrada menos p cuadrada por f, tiene que valer cero, ¿no? Esa está la ecuación a la que llego. Pero, ¿qué pasa? Estoy en el caso en que P es igual a omega cero. Entonces, este término es cero. Lo cual quiere decir que F dos puntos tiene que valer cero. Que F dos puntos valga cero, pues lo que quiere decir es que F punto es una constante. Y por lo tanto, F tiene que ser una constante por el tiempo más otra constante. Y ahora ya tengo dos constantes. Entonces, la solución general de la ecuación va a ser a más bt por e a la menos Bt, ¿no? Y ahora sí tengo dos constantes, tengo a la a y a la b. ¿Qué hago? Pues saco la derivada de esta ecuación, le pongo condiciones iniciales a mi programa, digo en t igual a cero, x es igual a x 0 y b es igual a b 0 y entonces obtengo cuánto valen la a y la b, ¿no? Y entonces tengo que A es X0 y que B es B0 más PX0. Entonces la solución general de mi ecuación va a ser X0 más B0 más PX0 por T por E a la menos PT. Y por tanto, pues vamos a ver cómo se mueve ahora el carrito. Entonces tengo que, tengo A, voy a ponerla así, era a más bt a la menos bt, ¿no? Entonces, tengo a, luego a más bt, ¿no? Y esto lo tengo que multiplicar por una exponencial decreciente, ¿no? Entonces, va a partir de a y lo que voy a tener es que me voy a ir con esta curva, ¿no? Entonces, inicialmente va a partir de a. Y después me voy a ir acercando cada vez más a T según pasa el tiempo. ¿Qué pasa en el tercer caso? Que en realidad es el caso más interesante. Si P es menor que omega cero, P cuadrada menos omega cero cuadrada es imaginario. ¿no? Entonces digo, voy a llamarle omega A a omega cero cuadrada menos P cuadrada. Y esto es a lo que se le conoce como la frecuencia de amortiguamiento. Entonces, la solución del problema va a ser X igual a, a E a la menos P, más menos I omega T, ¿no? Porque sería más menos la raíz cuadrada de P cuadrada menos omega cero cuadrada, que es I omega A por T. Entonces, si derivo esto, pues voy a tener cuánto vale la velocidad, y entonces lo voy a poder escribir igual que en el caso anterior, esta parte como senos y cosenos, ¿no? o lo voy a poder escribir como e a la menos pt por c, por el seno de omega a t más alfa. Y entonces, ¿ahora qué voy a tener como solución? Nuevamente, ¿qué hago para encontrar ahora mis, mis constantes? Mis constantes son c y alfa. ¿Qué hago para encontrarlas? Pues, derivo esto, le pongo condiciones iniciales en t igual a cero, y entonces... Esto puedo encontrar cuánto vale C y cuánto vale alfa, porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero vamos a ver cómo se va a comportar el oscilador. Ahora lo que tengo es C por el seno de omega AT más alfa, que es este seno que está aquí verdecito, ¿no? Que sería un seno que iría por aquí, ¿no? Y esto está multiplicado por una exponencial decreciente. Entonces lo que voy a tener es que inicialmente va a partir de, de, de algún lugar y cada vez va a ir decreciendo la onda. Entonces, se va a comportar amortiguadamente, no como se comportaba el oscilador armónico simple. El oscilador armónico simple se comportaba como un seno desfasado, un ángulo alfa. Ahora se va a comportar como un seno desfasado, un ángulo alfa, pero multiplicado por una exponencial decreciente. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora el caso de que estuviera un oscilador armónico forzado. ¿Qué quería decir? Que ahora lo que tengo es a mi carrito, que está amarrado por el resorte, entonces tengo menos KX, y, que, y le estoy dando una fuerza periódica que es F seno de omega T. Con un motorcito lo que estoy haciendo es imprimiéndole una fuerza al carrito para que se mueva. Entonces, la ecuación diferencial que ahora tengo, pues es por segunda ley de Newton, la masa por la aceleración tiene que ser igual a la suma de fuerzas externas que siente el carrito. ¿Y cuál es siente? Siente la de la, la ley de Hooke, que es menos KX, más F seno de omega T. Y entonces ahora la ecuación diferencial que tengo que resolver es, si divido entre M, va a ser X dos puntos más omega cero cuadrado X, igual a F entre M por el seno de omega T. Lo primero que me doy cuenta es que esta es una ecuación diferencial inhomogénea, porque aquí no tengo un cero. Aquí tengo algo que depende de un seno. Entonces, yo sé que la solución general de una ecuación diferencial inhomogénea es la general de la homogénea, que sería cuando yo tengo un cero, más una particular de la inhomogénea. La general de la homogénea, pues esta es la del oscilador armónico simple, que ya sé que es C seno de omega cero T más alfa, ¿no? Y ahora voy a decir, bueno, voy a proponer una solución particular de la inhomogénea. Si se dan cuenta, aquí tengo a la solución y aquí tengo la segunda derivada de la solución. Y aquí tengo un seno de omega T, entonces puedo proponer una amplitud por un seno, porque sé que aquí voy a tener la amplitud por el seno, y al derivarla dos veces me, volver, me va a volver a dar el seno. Entonces, x dos puntos me va a quedar menos omega cuadrada a seno de omega t. Si sustituyo eso en mi ecuación diferencial, que es esta, pues voy a encontrar cuánto vale la a, ¿no? Y la a, en este caso, vale f entre m omega cero cuadrada menos omega cuadrada. Esa es la amplitud. De la, de, la, de la solución que yo le estoy proponiendo. Entonces, la solución general, pues va a ser la de la homogénea, que es C seno de omega cero T más alfa, más la de la inhomogénea, que es F entre M omega cero cuadrada menos omega cuadrada seno de omega T. Y ahora, ¿cuáles son mis, mis, mis, esto, las dos que tendría que encontrar, las dos constantes que tendría que encontrar? Pues a la C y a la alfa, ¿y qué haría? Pues sería proponerle condiciones iniciales y encontrar cuánto vale C y alfa. Pero si se dan cuenta, yo me doy cuenta de lo que está pasando aquí. F entre M, bueno, si, las, si sumara, pues lo que tendría sería el C seno de omega 0 T, ¿no? Que está por aquí el verdecito, ¿no? Y a eso le tengo que sumar otra que es A seno de omega t, ¿no? Que sería esta otra que tengo aquí, ¿no? Y entonces la suma, pues, me quedaría una cosa así. Pero vamos a ver qué pasa en realidad. Como les decía, vamos a ver qué le pasa a esta a. Esta a, si yo hago tender omega omega cero, esto se me va a cero. Y tengo f entre m y un cero en el denominador. Eso quiere decir que la amplitud se me va a infinito. Eso lo que quería decir es que tengo una función que en omega cero lo que tengo es una discontinuidad, que por un lado se entiende infinito y luego me aparece por menos infinito. Entonces, aunque el problema matemáticamente yo lo puedo resolver, el problema físicamente no tiene ningún sentido. Y hay muchos problemas en física que aunque matemáticamente se puedan resolver, físicamente no tienen mucho sentido. Yo siempre decía que cuando, cuando di mecánica vectorial, que está uno pensando en aviones y entonces tiene uno un avión y le sale como solución que la velocidad del avión eh, es cero, una de las soluciones y otra es una, un número, resulta que... Para mucho, mucho, sobre todo la gente con, con pensamiento muy matemático, pues B0, B igual a cero, pues es una solución. Sí, pero ¿qué le pasaría al avión? Pues el avión se caería. Lo mismo me está pasando aquí. No tiene ningún sentido físico el oscilador armónico forzado. Entonces vamos a ver ahora otro, otro oscilador, que es el forzado y amortiguado. Entonces, ¿ahora qué es lo que tengo? Tengo la ley de Hooke, tengo que está amortiguado por menos gamma x punto, una, una fuerza que depende de la velocidad, y que además le estoy imprimiendo una fuerza periódica f seno de omega t. Entonces, ahora la ecuación diferencial que tengo que resolver, pues va a ser, la segunda ley de Newton me dice que va a ser mx dos puntos igual a la suma de fuerzas externas, y es menos kx menos gamma x punto más f seno de omega t. O sea, la ecuación que voy a tener que resolver es esta, ¿no? Y me doy cuenta otra vez que esta es una ecuación diferencial inhomogénea y que entonces la solución general va a ser la de la homogénea, o sea, que esto sea cero, más una particular de la inhomogénea. Que esto sea cero, pues ya la encontré porque era la del oscilador armónico amortiguado. Y era que... X era B, era el apéndice 1T más C, era el apéndice 2T, cuando P era mayor que omega 0. Era B más CT por E a la menos PT, cuando P era igual a omega 0. Y era X igual a C, era la PT, seno de omega T más alfa, cuando P era menor que omega 0. Entonces, esta ya la había encontrado porque era la del oscilador armónico amortiguado. Entonces, ahora tengo que encontrar una particular de la inhomogénea. Me doy cuenta que ahora lo que tengo es que tengo la segunda derivada de la, sol, de la solución más la primera derivada más la solución igual a f seno de omega t. Entonces, lo que tengo que proponer es algo que me combine senos y cosenos, porque aquí al derivar la primera vez me va a quedar un coseno. Entonces, voy a proponer como solución particular x igual a, a seno de omega t más un desfasaje eso quiere decir que saco su primera derivada, saco su segunda derivada, lo sustituyo en la ecuación ¿no? y, y me queda esto. Ahora digo, bueno, voy a, a, a agrupar todo lo que depende de seno de omega t más beta y lo que depende de coseno de omega t más beta y me va a quedar esta ecuación. Me doy cuenta que el seno y el coseno, los puedo reescribir en función de seno de omega t más beta como seno omega t coseno beta más coseno omega t seno beta y el coseno como coseno coseno menos seno seno, ¿no? Y entonces, <coughs> lo que, a lo que llego es, ahora saco como factor común de esta ecuación al seno y al coseno igual va a cero, ¿no? Porque esto, término lo paso para acá. Entonces, <coughs> Lo que sí sé es que el seno y el coseno son dos funciones que eh, cuando una es máxima, la otra es mínima. Entonces, para que esto valga cero, lo que tiene que valer cero son los coeficientes de estas funciones, porque para cualquier tiempo estas dos funciones nunca se me van a... no, no, no me van a dar la componente para que esto valga cero. Entonces, lo que quiere decir es que este término que es el coeficiente del seno, y este término, que es el coeficiente del coseno, tiene que valerse. Entonces, llego a dos ecuaciones. A menos K menos M omega cuadrado seno de beta más omega gamma coseno beta igual a cero. Y a K menos M omega cuadrada coseno beta menos A omega gamma seno beta igual a cero. ¿no? Entonces, de, de esas dos ecuaciones, de la primera puedo sacar que si divido, Sen, paso esto para acá, tengo seno entre coseno que me da tangente y me va a quedar menos omega gamma entre Km omega cuadrada, ¿no? Y tengo cuánto vale la tangente del ángulo beta. Por lo tanto tendría cuánto debe de valer, valer el desfasaje que le tengo que meter a mi función. Pero como aquí tengo a cosenos y a senos, pues tengo que encontrar cuánto vale el seno y el coseno. Entonces, pero yo sé que el seno es menos omega gamma entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de este más este. Entonces, ya tengo cuánto vale el seno. El coseno, pues es menos K, digo, K menos semi omega cuadrada entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? <coughs> si despejo A de esta ecuación... ¿No? Me va a quedar que va a ser F, la paso F para acá, entre K menos m omega cuadrado coseno beta, menos omega cuadrado, ga, menos omega gamma, omega, omega gamma seno de beta, ¿no? Ahora le sustituyo lo que vale el coseno y lo que vale el seno que encontré, y entonces puedo encontrar cuánto vale A. A pues vale f entre la raíz cuadrada de omega cuadrada, gamma cuadrada, más k menos m omega cuadrada al cuadrado. Entonces, ya tengo cuánto valen las dos, la, las, las dos incógnitas que yo tenía. ¿Cuánto valen los coeficientes? A vale esto y B vale el ángulo cuya tangente es esto. Si lo paso en función de la p, que era gamma entre 2m, pues me van a quedar estas dos cosas. A diferencia del caso anterior, que la amplitud me quedaba aquí f entre m raíz de omega cero cuadrada menos omega cuadrada, que esto se me hacía cero, ¿no? Ahora me queda un 4p omega cuadrada. Entonces, esta amplitud nunca, se, nunca me va a tender a infinito. Entonces, la solución general de mi problema, pues va a ser la particular, que es f entre m omega cero cuadrada menos omega cuadrada al cuadrado más 4p cuadrada omega cuadrada, por el seno de omega t más la tangente de 2p omega entre omega cero cuadrada menos omega cuadrada, estas p son mayúsculas, ¿no? Más las tres posibilidades que tenía para la solución homogénea, que era b al apéndice 1t más c al apéndice 2t, b más ct por e a la p índice t, c e a la menos pt seno de omega a t más el de Fasaje, ¿no? Donde yo sé que omega cero era la raíz de k entre m y p era gamma entre 2, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer caso. El primer caso es a seno de omega t más beta, ya no voy a escribir cuánto vale la a y cuánto vale la beta, más B, péndice 1T, más C a la apéndice 2T. Ahora entonces, mis dos incógnitas en este problema ahora son cuánto vale la B y la C, porque la A y la beta no las escribí aquí, pero ya las conozco. ¿Cómo encuentro a la A y la B? Pues lo, las obtengo de condiciones iniciales. Digo en T igual a 0, X es igual a X0 y B es igual a B 0. Entonces... <coughs> Pues lo que tendría que hacer sería derivar esta, ¿no? Y entonces sustituir en t igual a 0, x igual a x0 y b igual a b0 y encontraría, tendría dos ecuaciones con dos incógnitas que son b y c. Pero voy a ver cómo se comporta. Y entonces lo que yo tengo como solución es a seno de omega t. Bueno, la primera era el término natural, ya, me, ya la teníamos antes, que era la del oscilador armónico amortiguado, que era esta verdecita. Y ahora le tengo que sumar un seno de fasado un ángulo beta, que sería este naranjito. Entonces, si le sumo este a este, el oscilador se va a mover así, y finalmente se va a ir esto con el término, con el término forzado, ¿no? Entonces, esto, porque... Eh, eh, porque finalmente le va a ganar este seno a, esta, a este comportamiento. ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo caso. Pues en el segundo caso lo que voy a tener es que X es A seno de omega T más beta, más B más Ct por E a la menos PT, pero este era igualito, muy parecido a este, ¿no? a este término que ya lo habíamos visto en el, en el oscilador armónico amortiguado. Entonces, pues esto se va a comportar igualito que esto y se va a volver a ir con el término forzado. Y el tercer caso es cuando <coughs> X es A seno de omega T más beta más C a la menos PT seno de omega T más alfa. O sea, cuando P es menor que omega cero Y entonces lo que voy a tener es que a lo que yo tenía que era esta, que era c a la menos pt seno de omega a t más alfa, que es este seno que está siendo amortiguado, ¿no?, por esta exponencial. Le voy a tener que sumar ahora un seno a seno de omega t más beta, ¿no?, que va a ser este otro seno que está aquí en el rojito. Y entonces lo que voy a tener es que se va a mover dependiendo de cómo van a estar la suma de estos dos. Entonces, para saber esto, cómo se va a comportar la amplitud del término forzado, ¿no? La amplitud del término forzado era f entre m, que era uno entre la raíz de z, donde estoy llamando a z, que, sea una, que es una función de omega, que es omega cero cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado más 4p cuadrado omega cuadrado. f entre m es una constante y entonces, donde a tenga puntos críticos, ¿no?, eh, donde do, tendrá los puntos críticos de A, van a estar donde eh, tenga los puntos críticos la función, porque lo otro va a ser una constante. Entonces, por el criterio de la primera derivada, pues lo que voy a hacer es sacar la primera derivada de esta función, y entonces, ahí yo sé que voy a tener los puntos críticos, igualarla a cero. Entonces, Z' va a ser menos 4 omega, omega cero cuadrado, menos omega cuadrado, más 8p cuadrada, omega cuadrada, igual a cero, ¿no? Y eso me va a dar dos puntos críticos. Uno, cuando omega vale cero, ¿no? Porque aquí tengo omega cuadrado, aquí tengo también omega cuadrado. Y entonces, y la otra, cuando omega cero cuadrado, menos omega cuadrada, menos 2p cuadrada, valga cero. Entonces, la otra es cuando omega valga la raíz de omega 0 cuadrada menos 2p cuadrada, ¿no? Entonces, lo que tengo es que a esta, porque que omega valga cero, pues no me interesa, porque querría decir que no tendría una frecuencia con la que le esté imprimiendo al resort, al, al carrito. Entonces, el que me interesa es esto. Y a esta es a la que yo le llamo omega de resonancia. Y la omega de resonancia entonces es la raíz cuadrada de omega cero cuadrada menos 2p cuadrada. Entonces, la omega de resonancia es la raíz cuadrada de omega cero cuadrada menos 2p cuadrada. Habíamos visto que teníamos la omega amortiguada que la llamábamos omega, la raíz cuadrada de omega cero cuadrada menos p cuadrada. Y tenemos a la omega cero. Entonces, la omega de resonancia es menor que la omega de amortiguamiento y esto es menor. El omega 0. En este caso, pues la amplitud, si yo la grafico con respecto a omega, pues voy a tener una omega de resonancia, voy a poder calcular cuánto vale la tangente del ángulo, voy a poder calcular cuánto vale el ángulo, entonces esto, en realidad, esto tengo resuelto mi problema. Y yo les comentaba que en la página está el, el famoso puente de Tacoma, digo, si no se han podido meter a la página Mándenle un correo a, a Ali para que les dé acceso a la página. Y si no, en la red hay miles, miles de videos del famoso puente de Tacoma. que El puente, el puente de Tacoma lo que hizo fue que entró en esta frecuencia de resonancia. Se llegó a, a, este, a, este, a este valor y entonces tronó el puente. Llegó a una resonancia y no aguantaron los materiales, ¿no? Eh, y es muy impre impresionante la película porque era un puente muy, muy famoso porque era la primera vez que se hacía un puente tan grande, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pensar en que ahora lo que tengo es un oscilador armónico en dos dimensiones. Entonces, que lo que tengo ahora es una masa en una cajita que tiene dimensiones A y B, y está amarrada por resortes. Entonces, vamos a ver el primer caso, cuando <coughs> eh, los resortes equivalentes, tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, sean iguales. O sea, que KX y KY sea igual a K. Lo cual quiere decir donde KX y KY son los resortes equivalentes de estos dos resortes y de estos dos resortes. Entonces voy a tener, ahora tengo un problema en dos dimensiones. Entonces voy a tener dos ecuaciones diferenciales. Una de cómo se mueve esta masa en el eje de las X y una de cómo se mueve esta masa en el eje de las Y. En el eje de las X pues voy a tener MX dos puntos más KX igual a cero. Pues que es la ecuación del oscilador armónico simple. Y pongo K porque KX y KY son iguales y vale K. Y en el eje de las Y voy a tener MY dos puntos más KY igual a 0, ¿no? Entonces, pues nuevamente, como son las ecuaciones diferenciales del oscilador armónico, yo ya sé que la solución a estas ecuaciones, pues en X sería A seno de omega T más un defasaje y Y igual a B seno de omega T más un defasaje que no tendrían por qué ser iguales ni la A ni la B, ni la alfa ni la beta. Nuevamente, digo que omega, que es la frecuencia del, del sistema, pues es la raíz de K ¿no? Yo sé que el periodo de oscilación, pues va a ser 2 pi entre omega, ¿no? Y lo que vamos a ver es esto, si la trayectoria va a ser cerrada o no va a ser cerrada en el tiempo. Tengo que, dos ecuaciones, ¿no? Tengo estas dos ecuaciones. Y lo que tengo que hacer para ver qué trayectoria sigue el, el, la masa que está metida en esa caja, es despejar el tiempo, ¿verdad? De estas dos ecuaciones para que me quede una ecuación en donde Y dependa de X o X dependa de Y. Entonces, de la primera digo que x entre a es el seno de omega a t más alfa. Entonces, x entre a es el seno de omega a t más alfa. Pero yo de, la, de aquí pues, puedo encontrar cuánto vale el coseno, porque yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado debe de valer 1. Entonces, el coseno pues, va a ser la raíz de 1 menos seno cuadrado, que es x cuadrada entre a cuadrada. O sea, va a ser la raíz de a cuadrada menos x cuadrada entre a. Me voy a la otra ecuación. La otra ecuación es esta. Ahora digo que y entre b va a ser el seno de omega t más beta. Entonces, y entre b va a ser el seno de omega t más beta. ¿Verdad? <coughs> Ahora, ¿están de acuerdo que si yo esto le sumo alfa y le resto alfa, pues no lo voy a alterar? Entonces, voy a escribirlo. Entonces decía, bueno, si yo le sumo alfa y le resto alfa, no lo altero. Entonces esto lo voy a escribir como el seno de omega t más alfa, más beta menos alfa. Aquí tengo alfa. No, aquí tengo, perdón, ¿dónde estaba? Aquí tengo alfa menos alfa, se me van, ¿no? Bueno, entonces tengo beta menos alfa y, y más alfa y se me va, ¿no? Entonces, voy a llamar a beta menos alfa, lo voy a llamar gamma, que es otro desfasaje. Porque beta y alfa son desfasajes, entonces llamo a gamma el desfasaje que hay entre alfa y beta. Entonces, esta ecuación de aquí la voy a poder escribir como y entre b, seno de omega t más alfa, más gamma. Porque beta menos alfa es gamma. Entonces, si esto lo desarrollo, pues voy a tener seno de omega t más alfa, coseno de gamma, más coseno de omega t más alfa, seno de gamma, ¿no? Y esto es y entre b. Seno de omega t más alfa es x entre a. Entonces, aquí voy a poner x entre a coseno de gamma. Aquí tengo... Coseno de omega t más alfa, que es la raíz cuadrada de a cuadrada más x, menos x cuadrada entre a por el seno de gamma. Bueno, con esto lo que hice fue eliminar al el tiempo. Si se dan cuenta, esto ya no depende del tiempo. Entonces, ahora lo que tengo es que la raíz cuadrada de a menos x cuadrada entre a por el seno de gamma, pues va a ser... Y entre b menos x entre a coseno de gamma. ¿verdad? Para quitarme la raíz cuadrada, pues voy a elevar al cuadrado ambos lados. Si elevo al el cuadrado aquí, me va a quedar 1 menos x cuadrada entre a cuadrada por el seno cuadrado de gamma. Va a ser y cuadrada entre b cuadrada, menos el doble producto de este por este, que es menos 2xy a b coseno gamma, más x cuadrada entre a cuadrada coseno cuadrado de gamma. Entonces voy a sacar a x cuadrada entre a cuadrada, factor común de este y de este. Entonces me va a quedar x cuadrada entre a cuadrada, seno cuadrado de gamma porque este lo paso para acá, más coseno cuadrado de gamma más y cuadrada entre cuadrada, menos 2xy entre coseno de gamma pues igual seno de gamma por 1 me va a quedar aquí seno de gamma seno cuadrado de gamma, perdón. Ahora, x seno cuadrado de gamma más coseno de cuadrado de gamma es 1. Entonces aquí me va a quedar x cuadrada entre a cuadrada. Aquí me va a quedar y cuadrada entre b cuadrado. 2xy entre a b coseno gamma igual al seno cuadrado de gamma. Y esta va a ser la ecuación de la trayectoria. Que obviamente de qué va a depender la trayectoria va a depender del desfasaje que hay entre las dos soluciones, de la gama, ¿no? O sea, de cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Entonces, lo que voy a tener que ver es esto, para ver qué pasa, pues voy a calcular el discriminante de esta ecuación, que es b cuadrada menos 4ac, y esto va a ser 4X cuadrada Y cuadrada entre A cuadrada coseno cuadrado de gamma menos 4X cuadrada Y cuadrada entre A cuadrada B cuadrada. O sea, 4X cuadrada Y cuadrada entre A cuadrada B cuadrada coseno cuadrado gamma gama menos 1. Y esto es menor que 0, ¿no? Entonces, voy a ver qué pasa con las gamas. La ecuación que yo tengo es esta. Si gamma va, vale 0, eso quería decir que alfa y beta son iguales. O sea, que la, el desfasaje que hay para el eje de las X es igual al desfasaje que hay para el eje de las Y, ¿no? Eso me diría que gamma vale cero. Que gamma valga cero, lo que quiere decir es que aquí me va a quedar coseno de cero es 1 Entonces me va a quedar X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada menos 2XY entre AB por uno. Y el seno cuadrado de gamma pues es cero, ¿no? Entonces me queda X cuadrada entre A cuadrada, me queda una diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar que X cuadrada, bueno, que X menos, X entre A menos Y entre B al cuadrado, ¿no? Es cero. ¿Y eso qué quiere decir? Que X entre A tiene que ser igual a Y entre B. O sea que Y va a ser B entre A por X. ¿Y eso qué me va a dar? Pues me va a dar una recta de pendiente B entre A. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver si ahora el desfasaje fuera, para irme a los extremos, fuera pi medios. Si es pi medios... ¿Qué me pasa aquí? Aquí me queda X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada. ¿Qué quería decir? Que la alfa y la beta en la solución de la ecuación diferencial están desfasadas pi medios. Coseno de pi medios y coseno de pi medios es cero. Seno de pi medios es 1. Entonces aquí me quedaría X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada igual a uno. Y esta pues es la ecuación de una elipse, ¿no? Que lo que tendría sería esto, ¿vea? ¿Qué me pasa cuando gamma vale pi? Cuando gamma vale pi, aquí me queda x cuadrada entre a cuadrada, más y cuadrada entre b cuadrada, ahora el coseno de gamma vale menos 1. Entonces aquí me va a quedar un más 2xy entre a b ¿no? Y el seno, pues vale 0. ¿Qué quiere decir? Que la alfa y la beta están desfasadas 180 grados. ¿Eso qué quería decir? Que aquí me va a quedar un cuadrado perfecto, me va a quedar x entre a más y entre b, ¿no? Al cuadrado, porque aquí me queda un más. Eso quería decir que y es ahora más B entre A. Y ahora tendría una recta, pero al revés, ¿no? Tendría ahora que se movería... ¿Dónde está mi cursor? En esta recta, ¿verdad? O sea, tendría ahora una gama con una pe con pendiente como esa. ¿Qué pasa en, en los puntos intermedios? Fíjense. Yo aquí pasé de esta recta a esta elipse. Entonces, si gamma está, si el desfasaje está entre 0, gamma y, y, y pi medios, pues lo que voy a tener es una elipse que cada vez se va a ir inclinando más para llegar a esta. ¿Qué pasa entre esta y esta recta, pues ahora voy a tener una elipse que ahora va a estar inclinada al revés. O sea, entre pi medios, gamma y pi. Entonces, lo que sé es que, la, que se va a estar moviendo en la cajita. Y en la cajita, ¿cómo se va a mover? Pues se va a de, mover dependiendo de cuál es el desfasaje entre las dos soluciones. pero puedo tener otro caso, ¿no? Y el otro caso es que ahora las constantes en el eje de las X, o sea, las constantes equivalentes en el eje de las X y en el eje de las Y, o sea, estas constantes, estas, la constante equivalente de estos dos resortes y de estos dos resortes no sean iguales. Y entonces las dos ecuaciones potenciales que voy a tener pues van a depender de esas constantes, porque antes las constantes eran la misma. Entonces, ¿ahora qué ecuación voy a tener? Pues ahora voy a tener, pues que la el carrito en el eje de las X tiene, la por segunda ley de Newton, MX dos puntos igual a menos KX por X, ¿no? Que me convertiría en esta ecuación. Y en el eje de las y yes voy a tener m y dos puntos más k y por y, ¿no? Porque ahora estas constantes no son igualitas. Entonces, ahora lo que voy a tener es que la solución, es la solución del oscilador armónico simple otra vez. Pero ahora voy a tener que las frecuencias de oscilación omega x va a ser KX entre m y omega y va a ser k entre m. O sea, aquí tendría que poner un omega X y aquí tendría que poner un omega Y. ¿Qué me va a pasar? Para que el carrito, para que la masa que yo tengo dentro de la caja se mueva esto, eh, que tenga una, una trayectoria que sea cerrada, ¿no? voy a tener que pedir que omega x entre omega y la pueda escribir como k, como q entre n, ¿no? Eso quería decir que lo que donde Q y N son números enteros. Entonces, imagínense que yo tengo que Q entre n, que el cociente de Q n entre n es 1, ¿no? Es decir, omega X es igual a omega Y, que es el caso que hicimos antes, ¿no? Pero pensemos que ahora Q es 2 y que N es 1. Entonces, que la frecuencia en X es 2 y la frecuencia en Y es 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues tengo mi cajita. Y aquí tengo 2. Aquí se van a encontrar siempre. Y en Y se van a encontrar, digo, en X se van a encontrar siempre aquí, aquí y aquí. Y en Y se van a encontrar aquí y aquí. Entonces, el carrito se va a mover ahora. Digo, la masa dentro de la caja se va a mover escribiendo estas trayectorias. Si, bueno, en el primer caso KX es 2 y, en el, y, en el, y KY es 1, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo pueda escribir omega X entre omega Y como Q entre N, donde Q y N son números reales, yo voy a poder esto... Eh, voy a tener trayectorias cerradas. Y estas son las famosas figuras, yo no sé si ustedes han visto un osciloscopio, ¿no? Y son las famosas figuras de Isayus, de los osciloscopios. Que lo que tengo para todo para todo fin práctico es lo que tengo una masa resonando en una caja. ¿no? ¿Qué pasa ahora si resulta que omega X y Y no las puedo escribir como Q entre N? ¿Eso qué me quería decir? Que Q y N pues no, son enter, que no son enteros y entonces no tendría figuras cerradas, entonces tendría trayectorias abiertas. Y entonces lo que tengo es que la masa se va a estar moviendo en esta, en este, en esta cajita, pero, la, pero nunca se van a cerrar. Esto es algo de lo que usamos mucho, los sobre todo los que hacemos estado sólido, es esto, pensar en átomos que están conectados unos con otros y se mueven mediante resortitos. ¿no? Bueno, vamos a ver el caso del péndulo simple, que como yo les decía cuando platicamos en el del temario, el péndulo simple no es tan simple como uno pensaría. Porque en realidad la ecuación diferencial que estamos resolviendo no es la verdadera ecuación diferencial del péndulo simple. Entonces, yo en realidad en el laboratorio me voy a un ángulo que no es un ángulo pequeño, porque lo que se hace siempre es considerar que el ángulo es pequeño y que entonces el seno del ángulo lo puedo aproximar al ángulo. Y entonces en el laboratorio me voy y pongo un ángulo... Disculpe, profesora. Dime. Este, me quedó una duda... De, Arriba. De, sí, del sistema. Más, más que nada es una duda física, o sea, en la realidad, Ajá. este, si hay en el laboratorio, digamos, bueno es que ahorita estoy buscando como fotos o algún videito de un, de un, no, de un oscilador más de dos resortes, pero real, pero no encuentro nada. O sea, es que me quedó duda en el primer caso cuando las dos fases son distintas, cómo se le, o sea, si, si, la, si las constantes son iguales, como va que me quedó de, la duda de Ajá, pero me quedó la duda de, en la realidad física, o sea, ¿cómo se le imprimiría en dos fases diferentes a un a una masita que estuvieran dos resortes? Sí, lo que tendrías uh -huh. es las constantes que te dan. Imagínate que tú tienes a tu masita metida en el sistema, en la cajita, ¿no? Ajá. Y las constantes equivalentes en X y en Y te van a dar las mismas. Y lo que hicimos fue encontrar qué trayectoria va a seguir esa masa dependiendo de cuál es el desfasaje entre las dos soluciones que tú tengas. Y eso va a depender de las condiciones iniciales del problema. ¿No? O, o sea, depende de, de, depende de dónde ponga la masita, o depende de que le dé un golpe. O, o sea, como que en la realidad física, ¿de qué dependería el desfasaje? Es mi duda. Ah, de, de las condiciones iniciales. ¿No? Tú tienes que resolver estas dos ecuaciones diferenciales. Y estás proponiendo estas dos soluciones. Ajá. Estas dos soluciones, tus constantes, van a depender de las condiciones iniciales. Entonces, tu A, tu B, tu alfa y tu beta dependen de qué condiciones iniciales le hayas puesto a tu, a tu masa metida en esa caja. Ajá. Entonces, o o sea, de tiempo y de posición, ¿no? Claro, tendrías que decir, en T igual a cero, X debe de valer X 0 ¿no? B debe de valer B0, B0X, ¿no? Eh, en T igual a 0, Y debe de valer Y0, y, y, y B, Y debe de valer B0, Y, ¿no? Uh -huh. Entonces vas a encontrar cuánto vale la A, la B, la alfa y la beta. Uh -huh. Cuando tengas cuánto valen tu alfa y tu beta, vas a saber cómo están desfasados. En el problema real. ¿Sí? Sí, sí encontraste que la tangente de, de beta no, no, sé, tengo. no bueno tú aquí sustituyes x0 y y0 eh, derivas esto no y vas a encontrar cuánto valen alfa y beta en función de tus condiciones iniciales si ¿Sí está claro Vas sí, a aplicar sí, sí, sí. lo mismo que le hemos aplicado a cualquier problema. Entonces, tu alfa y tu beta van a aprender de qué condiciones iniciales le pusiste al problema. Uh -huh. La A y la B en realidad ya están muy determinadas, porque la A y la B pues son las, la, la, no se puede salir de esta cajita. ¿no? Sí, son las amplitudes máximas. ¿no? Las amplitudes máximas que puede tener esto. ¿no? Sí. En X y en Y. Y entonces, por eso las soluciones, en realidad, dependen solo de la gama, ¿no? De el desfasaje que hay entre alfa y beta. Ajá. Esta es la misma cajita, y así se va a estar moviendo, así, dependiendo de cuánto vale la gama. ¿Existen cajitas así, je, en, en laboratorio? ¿Eh? Perdóname. Si ¿Sí existen cajitas así en laboratorio. No, no. No, en realidad no existen cajitas así en el laboratorio. Ya, ok. Pero bueno, van a depender gracias. de eso, ¿no? De resolver, pues, esta ecuación diferencial. ¿Cuál? ¿No? Al final lo que tienes es esta ecuación, pues, que para todo fin práctico va a depender, del único que depende es de gamma, ¿Sí? Te va a dar las posiciones de X y Y en función de las gamas. Es la ecuación de la trayectoria, que ya no depende del tiempo. ¿eh? ¿Sí está claro? Y este es un caso de las figuras de Lisayus también, ¿eh? Si tú le pones gamma que valga entre estos, te van a dar esas figuras. Porque finalmente las figuras de Lisayus valen para cualquiera, o aquí en este caso se si hace es... Eh, K igual a, digo, omega Y entre omega X igual a 1, pues te van a dar esas figuras. Que quería decir que las frecuencias de oscilación son igualitas, ¿no? ¿Sí? Pero busca figuras de Lisa Yussi y vas a encontrar miles de figuras. Que son las que se ven en un osciloscopio. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Te quedó claro? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, el péndulo simple, pues no es tan simple. Porque uno se va al laboratorio y entonces dice, pues, esto, voy a lanzar el péndulo desde un ángulo pues, de 30 grados, de 40, de 50, y voy a tratar de medir el periodo de oscilación del péndulo, que lo que casi siempre nos piden en el laboratorio es encontrar cuánto vale G, porque finalmente... El periodo va a, va a depender de G. Y claro, cuando no nos sale, pues decimos, pues vamos a cucharearlo porque me tendría que salir cuánto vale G, ¿no? O algo muy aproximado a G. Entonces, en realidad, bueno, pues lo que yo tengo en un péndulo, pues es un, un cordón del cual cuelga una, una masa y yo la voy, en la longitud del cordón pues la llamaríamos L y tiene una masa M y el cordón es inextensible, ¿no? Y lo lanzo desde un ángulo teta. Entonces, yo sé que en, el problema para resolverlo, pues lo tengo que resolver en coordenadas polares, porque en realidad depende de la longitud del hilo y del ángulo. Entonces, yo sé que la velocidad en coordenadas polares viene dada como r punto igual a r punto por el vector unitario en la dirección r, más r teta punto en la dirección teta. Y la aceleración viene dada como r dos puntos igual a r dos puntos menos r teta punto cuadrada en la dirección de r, más r teta dos puntos más dos r punto teta punto en la dirección de teta. Si lo que quieren sacar es cuánto vale r punto en coordenadas polares, pues lo que tienen que partir es que r es igual a, a la dirección r por la magnitud de r. Si derivan eso, tienen que derivar la magnitud de R y, la, y el vector que también está variando, el vector unitario R, y entonces a lo que llegan es a esto, y si lo vuelven a aplicar para, derivando otra vez, pues van a llegar a esto. Bueno. En el caso particular del, del péndulo, pues yo sé que R es igual a L y es una constante. ¿no? Entonces voy a tener dos ecuaciones, ¿no? Una radial... Y una, pues le podríamos decir asimutal o angular, como quieran ¿no? La radial es las fuerzas que existen sobre, sobre el radio, digamos, ¿no? ¿Y qué fuerzas existen sobre el radio? Pues existe el peso, la componente del peso, que es mg coseno teta, menos la tensión de la cuerda, ¿no? Y eso tiene que ser igual a... La componente en R de la aceleración, ¿no? Que va a ser menos M, porque R dos puntos vale cero, ¿no? Entonces va a valer menos ML theta punto cuadrado, ¿no? Entonces, esa va a ser la ecuación radial. Y voy a tener la otra ecuación, o sea, la ecuación tangencial, la que va a depender del dánguro, que va a ser qué fuerzas existen, en, para el ángulo, pues para el ángulo solo existe la componente del peso en esta, en la dirección del ángulo, que es mg seno de teta. Y esto tiene que ser igual a menos ml teta dos puntos, porque esta depende de r punto y r punto vale cero, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones que tengo son esta ecuación... Y esta ecuación, ¿no? Donde T, pues, es la tensión del hilo y G es la gravedad. ¿no? Bueno, entonces, de la primera lo que puedo encontrar es cuánto vale la tensión. La tensión es mg coseno teta más ml teta punto cuadrado. Y de la segunda, que es esta, pues, divido todo entre m y me va a quedar g entre l seno de teta es igual a teta igual a teta a menos teta dos puntos, o sea, me va a quedar esta ecuación. Teta dos puntos más g entre L seno teta igual a cero, ¿no? Entonces tengo dos ecuaciones. Y tengo, obviamente, esto, que resolver las dos ecuaciones. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Normalmente lo que se hace en mecánica vectorial es decir, bueno, si teta es muy chiquita, entonces el seno del ángulo. Yo lo puedo aproximar al ángulo. Y entonces, en lugar de escribir esta ecuación diferencial, digo, teta dos puntos más g entre l por teta debe de ser igual a cero, ¿no? Y digo, esa es la ecuación del péndulo, pero no es cierto, la ecuación del péndulo es esta. Esta solo vale para cuando tengo ángulos muy chiquitos. Y si se dan cuenta, esta es la ecuación que ya hemos resuelto, que es la del oscilador armónico simple. ¿No? Aquí teníamos X dos puntos, aquí teníamos K entre M y aquí teníamos X igual a 0, ¿no? Entonces, ahora la frecuencia en lugar de ser raíz de K entre M, pues va a ser raíz de G entre L. Y el periodo, pues es 2 pi raíz de G entre L, de L entre G, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estoy en el laboratorio lo que me dicen es, encuentra G. Y entonces digo, bueno, pues yo me voy al laboratorio, mido el periodo de oscilación del péndulo y encuentro, conozco L, conozco el periodo porque lo puedo medir y encuentro cuánto vale G. Y no me queda cuánto vale G. Porque lo que estoy haciendo es no resolviendo esta ecuación diferencial. Estoy resolviendo esta ecuación diferencial. Y lo que vamos a hacer es resolver la verdadera ecuación diferencial, porque entonces si yo resuelvo esta ecuación diferencial, voy a poder sustituir aquí cuánto vale teta y voy a poder encontrar cuánto vale la tensión. Y tengo resuelto mi problema. Pero no no estoy resolviendo la verdadera ecuación diferencial, estoy resolviendo esta ecuación diferencial cuando, cuando me voy al laboratorio. Entonces, resolver esta ecuación diferencial... No es nada trivial. Si sí es una ecuación diferencial homogénea, porque es igual a cero. Pero fíjense, aquí tengo que el seno de teta y teta dos puntos. No tengo a teta, no tengo a la función, tengo el seno de la función. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar otro método para poder resolver esta ecuación diferencial, que no es trivial resolverla. Y entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de entrarle por segunda ley de Newton, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar conservaciones en el problema. Yo sé que cada conservación en mi problema lo que me va a hacer es que me va a reducir en un grado la ecuación diferencial. Entonces, si yo encuentro una conservación en el problema, en lugar de tener una ecuación diferencial de segundo orden voy a tener una ecuación diferencial de primer orden, porque tengo una constante de movimiento. Y entonces, para eso lo que vamos a ver es conservación de la energía. Eh, entonces, esto... Entonces, lo que vamos a ver es que obviamente, cada conservación que yo tenga, lo que me va a dar es esto bajarle un orden a la ecuación diferencial. Entonces, en física lo que uno trata de hacer es encontrar esto, diferentes formas para encontrar conservaciones de la energía. Entonces, esto y yo sé, por ejemplo, que la energía se pues, aparece de muchas maneras, como eléctrica, como mecánica, como térmica, como electromagnética, como química, como muchas, como atómica, como acústica, y se me podrían ocurrir muchísimas. Y lo que estamos tratando de resolver en física es encontrar eh, conservaciones para que eso lo que haga es bajarle un grado a la ecuación diferencial, que en un caso tengo una ecuación diferencial de segundo orden y ahora lo que quiero es tener una ecuación diferencial de primer orden para que es la que voy a poder resolver. Entonces, esto... Eh, de hecho, esto yo con segunda ley de Newton parto de que la masa por la aceleración del cuerpo ¿no? es la masa por la, la derivada de la velocidad y eso es la fuerza, eso es lo que hace Newton. Entonces, esto digo, bueno, si yo multiplico esta ecuación por la velocidad, pues no la voy a alterar, entonces voy a tener la masa por la velocidad por la derivada de la velocidad, me va a dar la fuerza por la velocidad. Y esto, entonces, lo voy a tratar de escribir de otra manera. ¿Aquí qué tengo? Aquí tengo la masa por la velocidad por la derivada de la velocidad. Y esto lo puedo escribir como la derivada respecto del tiempo de un medio de mb cuadrada. Si yo derivo esto, me va a quedar el 2 con el 2, se me va a ir y me va a quedar mb, b punto, ¿no? Que es lo mismo que tengo aquí. Y si estoy pensando en una dimensión, aquí tengo la velocidad y entonces aquí me va a quedar fuerza por la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Entonces voy a tener que si elimino la diferencial del tiempo, pues voy a tener que aquí lo que tengo es la diferencial de un medio de mb cuadrada y aquí voy a tener f por diferencial de x. ¿Qué es un medio de mb cuadrada? Pues yo sé que es la energía cinética del cuerpo. Y que la denoto por t. Entonces, diferencial de t va a ser f diferencial de x. ¿no? ¿Qué es f diferencial de x? Pues es la diferencial del trabajo que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, la diferencial de trabajo va a ser f de x. Le pongo esta rayita por ahí que no sé si se ve. Porque en general, en una dimensión sí es una, sí es una diferencial exacta, pero cuando estoy en más de una dimensión, hay muchos caminos para irme en, entre una posición y otra. Entonces, no va a ser una diferencial exacta. Entonces, lo que me dice esta ecuación es que la diferencial de la energía cinética es la diferencial de trabajo, que es F diferencial de, de X. Si yo integro ambos lados, pues voy a tener, aquí voy a tener, entre, T1, entre B1 y B2 voy a tener T2 en B2 menos T1 en B1, o se le voy a llamar T2 menos T1, y va a ser la integral entre X1 y X2 de F de X. Y digo que esto no es exacto solamente, es exacto para cuando estoy en una dimensión, porque si estoy en más de una dimensión van a ver que esto no siempre es exacto. Entonces, lo que estoy diciendo es que el cambio en la energía cinética lo que me va a dar es el cambio en el trabajo del sistema. Entonces, en general, yo sé que la fuerza que yo tengo, pues puede depender de la posición, de la velocidad y del tiempo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es resolver el problema. Entonces, sé que la posición depende del tiempo y sé que la velocidad depende también del tiempo. Entonces, en general, esta fuerza a la larga va a depender del tiempo, porque X depende del tiempo y B depende del tiempo. Entonces, lo que voy a tener aquí es una fuerza que depende del tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es integrar esta, esta, esta fuerza entre T1 y T2. Y voy a tener que la integral entre T1 y T2 de F de T de T va a ser g de t, evaluado entre t1 y t2, o sea, g en t2, menos g en t1, o sea, g2 menos g 1 Pensemos que tengo una fuerza que depende de x. Eso querría decir que aquí tengo t2 menos t1, va a ser la integral entre x1 y x2, tf de x de x. Eso quería decir que T2 menos T1 va a ser G de X evaluado entre X1 y X2, o sea, G2 de X2 menos G1 de X1, o sea, G2 menos G1, ¿no? De donde T2 menos G2 va a ser igual a T1 menos G1, ¿no? Entonces, si yo tengo dos puntos arbitrarios, X1 y X2, ¿no? La trayectoria del sistema, para la trayectoria del sistema, T menos G es una constante. Y a esta constante, ¿no? Es a la que se le llama la energía. O sea, E es igual a T menos G y esto es una constante. Entonces, T es una función que depende de la velocidad y G va a ser una función que depende de la posición. Entonces, la energía total del sistema me liga a la velocidad con la posición del cuerpo. Y es a lo que se le llama, pues, la energía mecánica del sistema. Ahora, yo me doy cuenta que la integral menos la integral de f de x de x entre x1 y x2 es el potencial. Entonces, el potencial es menos g evaluado en x. Eso querría decir entonces que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial del sistema. De donde la energía cinética, que es un medio de mb cuadrada, es igual a e menos b de x. Entonces, yo puedo encontrar, ahora tengo una ecuación que depende de la velocidad y de la posición. Ya no depende de la aceleración, depende de la velocidad y de la posición. ¿Qué le hice? Le bajé un, le, lo bajé a una ecuación diferencial más sencilla, de primer grado, no de segundo grado, porque ahora tengo X punto como función de X, ¿no? Entonces voy a tener que B, yo sé que es de X en dt, y eso va a ser pues, la raíz de 2 entre M, e menos B de X, ¿no? Y ya tengo entonces a B como función de B de X de la, del potencial, que yo tenga. ¿Eso qué quería decir? Que dt es dx entre la raíz de 2 entre m, m menos b de x, ¿no? ¿Y eso qué quería decir? Suponiendo que estoy integrando entre entre 0 y t, me quedaría que t va a ser la integral entre x, 0 y x, de dx entre la raíz de 2 entre m, m menos b de x, ¿no? Y de aquí voy a obtener al tiempo como función de la posición. ¿Qué voy a hacer? Pues tengo a t como función de x. Ahora lo invierto y puedo encontrar a x como función de t. Y he resuelto mi problema. Entonces lo único que voy a tener que hacer es meter el potencial al que esté sujeto mi problema. Y hacer la integral. Entonces, para tratar de utilizar este conservación de la energía, en el caso unidimensional. Primero vamos a tratar de verificar que la fuerza depende de la posición. O sea, que tengo una fuerza que depende de X. Ya, si la fuerza depende de la posición, pues puedo encontrar cuánto vale el potencial. Y el potencial va a ser menos la integral de la fuerza por de X. Luego, pues voy a escribir la ley de conservación de la energía, que la energía cinética más la energía potencial es la energía total del sistema. Y después, pues voy a despejar a B de aquí, y me va a quedar que dx en dt es la raíz de 2 entre m, m menos b de x, ¿no? Haciendo separación de variables, tengo a dt como dx entre la raíz de 2 entre m, m menos b de x. Se si integro, ¿no? Pues voy a tener esto entre 0 y t, me va a quedar la integral entre x0 y x de dx entre la raíz de 2 entre m m menos y ahora voy a tener a t como función de x, de x0 y de la energía total del sistema. ¿no? Si lo invierto, pues ahora voy a tener a x como función de t, x0 y la energía total del sistema donde mis dos constantes de integración, pues, van a ser la E y la XE. ¿no? Entonces, pensemos en el problema de la caída de los graves. En el problema de la caída, y lo que voy a hacer es aplicar, pues, esta reglita. ¿no? En el problema de la caída de los graves, pues, tengo que en T igual a cero, X en T igual a cero es X 0 y x punto en t igual a cero es b ¿no? Que es como resolvimos en el primer capítulo la caída de los graves. Tengo una fuerza que es menos mg. Como es una constante, pues sí dependería de la posición. Entonces, la, la, la, la energía potencial es menos, menos la integral de mg diferencial de x. O sea, mg integral de diferencial de x, que va a ser mgx. Entonces, la energía total del sistema va a ser un medio de mb cuadrada más mgx igual a e, ¿no? De ahí encuentro t, y t es la integral entre x0 y x de dx entre la raíz de 2 entre m e menos mgx. O sea, puedo sacar a mgx factor común de aquí y me va a quedar menos 1 entre mg integral entre x0 y x, de, aquí voy a poner como si tuviera que todo esto fuera, eh, ¿cómo se llama? En lugar de tener Mg, aquí en lugar de tener X voy a poner E menos Mgx, por eso saco el, el, el Mg aquí abajo y el menos. Y entonces me va a quedar la diferencial de E menos Mgx entre la raíz de 2 entre M por la raíz de E menos Mgx. No, aquí esta raíz sobra, ¿eh? En la, Dos, bueno. Entonces, esta raíz sobra. ¿Eso qué quiere decir? Ah, no, no, es que sí está puesta bien, ¿no? Aquí está hasta aquí y luego viene esto. Hasta oscilador armónico en dos dimensiones. Péndulo simple no va a estar, ni va a estar esto, conservación de la energía. Entonces, van a ser cinco problemas que los van a entregar el miércoles a las 10 de la mañana, antes de que empiece la clase. Y esto, ¿cómo se llama? Y, y, y se lo mandarán a Ali. Con Ali. Ali ya les, les explica, creo, cómo va a querer los problemas. Se lo va a poner todo en la página para que les quede claro cómo. Y que sobre todo le pongan su nombre. ¿no? Entonces nos vemos el lunes y el viernes tienen en la página el examen. ¿Sale? ¿Tienen dudas o algo? El viernes sigue siendo clase normal No, no hay clase Ok, pero solo el examen se queda Yo subo así. el examen, Ali lo sube el viernes Para que el viernes, las dos horas de la clase Si quieren, se dediquen a tratar de resolver el problema Y Ali y yo estamos pendientes de cualquier duda que tengan no ah, vale. Esto, si tienen dudas en los enunciados, si tienen dudas en cómo resolverlo, pero en realidad no que nos digan cómo se resuelve, sino que tengan dudas concretas sobre el problema concreto, ¿no? Sí, por supuesto. Ok. Y estamos sí. en el chat y estamos en... en, en ¿Cómo se llama? En, en el sí. correo electrónico y... Sí. pueden con nosotros, ¿no? ¿Sale? Sí, está bien. Y el mismo lunes, pues en clase, si me quieren preguntar algo de alguna duda sobre el problema, pues me lo pueden preguntar, ¿no? Pero yo les recomiendo que las dos horas del viernes se dediquen a resolver los problemas, ¿no? Ok. Para que así las dudas que les, les surjan, pues ya las puedan ir resolviendo. No se esperen al final. Sí, bueno. Ok, entonces nos sí. vemos Vale, bueno, gracias. miran Gracias por Bye. Bye. No vete a descansar. me fue una cosa de aquí de la ecuación de una ecuación que está...